Por supuesto ver, Cuidado Manoli. Loco, ¡Ay Manoli! Se ¡Ay Manoli! Estili Willy ¡Ay! el Launcher! Me encanta ¿Cuántos C4 tiene este pavo Yo que sé, pero tiene Estili Willy y todo, ¿eh? Tú coge, coge pa' meter eh. <risa> Estili Willy, a ver Estili Willy. Willy Y yo y, y, pasa, y yo. Oh, tío, Una Sticky Granada de paseo a otro C4 que no teníamos, tío Estili Willy tú quieres una motosierra? Y ya, ¿eh? O sea, tengo motosierra para Jorge Bicon, compañero. Si me voy a morir, tío. 3 2 4 5. Dios, son todas las moleleta, no hay nada. Gracias. Saco los controles. Me me me colazo. Mira qué pedro. Ahí tengo rápido cuando te interesa a ti. Wow. Tu pe- Oh, tío. mira aquí arriba lo que hay. ¿Qué pues? ¡Mira! ¡Mira ahí arriba! ¡Ah, lo que sucedió! ¡Ah, güey. ¡Ya! ahora! No, vamos a ir para... ah, a ¡Una, dos jugando. y cuatro! ¿Qué pasa? un arma atravesando, no, no va strike, a sacar a no cojo ¡Ah! ¡Mapples A ver, no tiene tantas mapples ah, gu... ¡Ah, bien! ¡Me encanta! ¡Ah, me encanta. venga! Encanta. ¡Ah, cuenta mapples strike! ¿Sí? No teníamos ya una, tío no me acuerdo. No me acuerdo de qué... Eh, eh, eh, eh. Es oh, lo comida, cabrón. Pero no me, no me dispares, tío. Ya te ha aceptado, brother. ¡Hola! ¡Hola! Sí, quería que aquí... fragmentar Por el nuevo viejo. Si, eh. Yo, ¿Sí? ¿Sí? viejo. ¿Qué ¿Eh? ¿Este es? Sí. Ya. Juan Miguel ah. El L y G Es que hay, que es un clan es el, Ah, que somos un clan, L y G ¿No muerto? 别说里面装着水